Y hola amigos, hemos pedido estas mogollas, pero definitivamente creo que no podré comérmelas. Pero me las voy a llevar para comérmelas ahora a comer café con pan. Porque no voy a mis mogollas que son deliciosas. Ahora nos vemos. Un típico ¿Puedo ver mis de activación no conduce para Claro ¿Cuántas horas ya va conduciendo el día de hoy? Desde Bogotá, más tarde bueno, este es un regalo muy especial que le he traído esta noche a mi buen amigo Freddy ven aquí Freddy, por favor, ubícate aquí a mi lado que te trae un regalo muy especial esto, mira ¿cómo? Uy. Quisiérame que al más fuerte.